Te voy a contar un secretito. porque en cualquier momento de este capítulo, Luna va a ir corriendo así y de repente se va a chocar con Luna. Tini, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que estamos todos muy contentos, el elenco todos de que, que venga Tini a participar de Soy Luna, la verdad es que la admiramos mucho. Ensayo, acción! Tengo una sensación, tengo muchas sensaciones juntas, una ensalada de emociones. Pues la verdad es que hemos conocido a Tini bueno, en varias ocasiones sí. y hoy hemos estado más ratito con ella. Y la verdad es que nos ha encantado, es una sí. escena súper agradable. súper sí. talentosa. Cortes. ¡Hola! Vamos a hacerlo de nuevo. Fue tremenda la escena, fue lo mejor que me pasado en la vida. Yo creo que nos ganamos el Oscar. ¿Crees? Yo creo. Sí. estamos grabando? Tini, <risa> ah, <risa> ah, es... sí, estoy muy contento que esté aquí con nosotros, sí. que entró en la gran familia de Soy Luna, la verdad que... Yo pasé uno, dos, tres, cuatro, cuatro años junto a ella. Y la verdad que es súper profesional, está creciendo muchísimo. Estoy acá con mi querido director Jorge Nisco. Eh, y yo estoy acá con Martina. Fue el, el primer director que me dirigió en toda mi vida. Pero bueno, y ahora nos volvemos a reencontrar. La verdad que estoy como orgulloso y me siento parte. De un, claro. un escalón de su, de su escalera, ¿no? Claro que sí. A ver, espera. Es eso, ya está. ¿Qué onda? Bueno, acabamos de terminar la escena, estamos muy contentos y voy a dejarla hablar porque yo siempre hablo. No, bueno. Esto va a decir todo lo que quieras. <risa> lo la preso. pasamos bárbaro. Bueno, fue nuestra primera escena. Sí. La nuestra primera y quizás, bueno, quizás nos la reencontremos en algún momento y volvemos Ojalá a hablar. Ojalá que sí. Juntos, la pasamos increíble. <risa> Les mandamos un beso muy tremendo. Bye. Chao.